Estamos en Equitec, en ExpoPAC Guadalajara 2017. Este, estamos presentando esta máquina nueva que es una máquina para envasar cerveza, la cual consta primero de un sistema de lavado manual en donde se ponen las cervezas, se enjuaga, se pone se el transportador y aquí pasa un sistema de etiquetado. En este sistema se, se saca la etiqueta, se rola la, la, el envase, se etiqueta y luego pasa a la zona de carga de la llenadora. En la parte de atrás tenemos la zona de carga. Una vez que, que se, se pusieron los, los envases, esta avanza, bajan la boquilla, que son esos fierros largos que están ahí. Baja la boquilla, al bajar la boquilla, inyectamos CO2, hacemos una contrapresión, este, se llena la cerveza, evitamos la formación de espuma, se le da el nivel y una vez que se, que, se, que se llenó la cerveza, se levantan las boquillas y se empujan los envases a la zona de tapado ahí se coloca la ficha en forma automática se cierra y avanza la avanza la máquina es una máquina es combinación de electrónica donde controlamos lo que es el cabezal tenemos la parte de la operación de cerveza donde controlamos las presiones y los tiempos de envasado y todo eso y es un equipo que está enfocado para producción de cerveza artesanal de calidad ¿sí? controlamos muy bien lo que es las presiones y contrapresiones de CO2, todo ese tipo de cosas. Es un equipo que estamos teniendo bastante éxito con él. Esta es nuestra octava máquina en un tiempo relativamente corto. Le aprendimos mucho al proceso, eso es, es importante esa parte y ya lo tenemos bastante dominado.